Espero que se encuentren muy bien. Eh, bienvenidos y bienvenidas una vez más a el programa de la jugada financiera por Multimedios Cartago. La tarde de hoy tenemos eh, un tema bien interesante sobre inversiones. Eh, mi nombre es Nemesis Barrantes. Les estaré acompañando en esta edición del programa. Y mi compañero Juan Villalobos estaremos este ratito con ustedes. Eh, hoy estaremos conversando sobre renta fija y renta variable. Y vamos a estar haciendo la analogía con el deporte del ajedrez. Así que esperamos eh, que disfruten mucho de este programa y aprendan bastante, que es lo más importante. Juan. Muy buenas tardes, un placer saludarles. Eh, mi nombre es Juan Villaloz. Hoy, como dice mi compañera Némesis, vamos a estar hablando de lo que es renta fija y renta variable en las inversiones. Si gusta, comenzamos, Némesis. Claro <ríe> que sí, Juan. A lo, a vamos que adelante. <ríe> ¿Para bueno, ¿Para qué? Vamos a ver cómo nos va este esta tarde lluviosa aquí en Grecia. Ahí en Grecia está lloviendo, no, aquí acaba de pasar el, el agua un poquillo, ya, ya pasó. Bueno, comenzamos con lo que es renta variable <coughs> eh, y las inversiones. En la primera parte, uno lo que tiene que hacer es empezar es ahorrando. O la primera parte ahorrando es separar una parte de tus ingresos y no gastarlo. Con esto lo que se hace es que se crea un capital, el cual ya cuando se tiene el capital, eh, hay que ir pensando qué hacer con este, porque el tema de la este, inflación se va comiendo nuestros ahorros y cada vez este, el dinero vale menos. Correcto, Juan. Bueno. Así es, ¿verdad? Justamente este tema de, del ahorro y más en, en estos tiempos, ¿verdad? En ocasiones se complica bastante en las familias costarricenses. Ya sabemos que, bueno, eh, el tema de que quede un poquito, ¿verdad? De, de lo que nos ingresa, a veces es complicado, a veces apenas eh, dan, ¿verdad? Las, las, el tema, todo, todo el tema de ingresos en las familias, eh, apenas para salir con gastos, incluso Teniendo que recortar hoy día con, con la inflación que tenemos en el país, teniendo que recortar muchos eh, gastos verdad de, de, de familia, de, ¿verdad? de cosas que antes podíamos hacer y que quizás ya no. Entonces, este tema del ahorro sabemos bien, ¿verdad? Nosotros este, como corredores de bolsa sabemos bien que a veces es complejo, ¿verdad? A veces es complejo eh, lograr esto, pero como todo, Juan, esto es un hábito. Entonces, claro. debemos de entender que eh, ahorrar no es cuando nos sobre dinero. Porque nunca nos va a sobrar dinero. Entonces, el tema del ahorro es un hábito que hay que ir creando poco a poco, como cualquier hábito en, en nuestra vida. Es un muy buen hábito, por cierto. Y debemos de hacerlo eh, sin pensar en que nos va a sobrar, ¿verdad? Sino que más bien debemos ahorrar primero y ya luego entonces hacer recortes y ajustes en presupuestos eh, de nuestros hogares, de nuestras familias, los este, ajustes personales, ¿verdad? Que, que debemos de hacer de, de, de gastos. Entonces, bueno... Este es el, el, el primer consejo de, de la tarde de hoy, ¿verdad? El tema del ahorro. Y cómo entonces, Juan, esto eh, del ahorro nos va a llevar al tema de renta fija y de renta variable. Ok, perfecto. Sí, sí, como lo hemos mencionado en, en, en temas, en, pro, en programas anteriores, hicimos la parte de hacer un presupuesto. Hicimos unas recomendaciones. Lo importante es llegar a una partida para ahorrar y así tener este, un capital el cual podamos invertir en el futuro. ¿Qué es invertir? Invertir significa tomar nuestro dinero y colocarlo en diferentes instrumentos financieros para que estos generen una rentabilidad financiera. Ok, aquí es muy importante el tema del tiempo. Siempre pensar en un corto, largo o mediano, un corto, mediano o largo plazo. Bien, exacto, Juan. Bueno, con este tema de las inversiones, verdad, eh, se me viene a la mente, por ejemplo, grandes inversionistas a nivel mundial, como Warren Buffett, que empezaron de cero y que lograron crear un capital significativo. Y el secreto, y así lo dicen, es eh, justamente eh, invertir. Ninguna persona, eh, o bueno, las personas más millonarias del mundo lo han hecho gracias al tema de inversiones, de buenas inversiones. Eh... Así es, así está demostrado, ¿verdad? Eh, en datos y demás nos podemos ir a las investigaciones y ver que, que así es como ha funcionado. Entonces, eh, ¿esto por qué lo menciono? Bueno, porque si queremos realmente tener y asegurarnos de capital y asegurarnos de una posible libertad financiera en el momento en que así lo decíamos eh, debemos tener mucha conciencia de que es necesario invertir no es solo ahorrar y tener certificados a plazo o tener un ahorro una cuenta de ahorro, sino que sí o sí debemos de invertir. Este, y bueno, para esto justamente, ¿verdad? Nosotros podemos ayudarles y asesorarlos en lo, en lo que sea posible este, en todo el tema de inversiones. Pero sí, Juan, es importantísimo el tema de invertir, ¿verdad? Sí, claro. Sí, la parte de ahorrar es muy importante, pero esa es como la primera parte. El, el ahorrar es separar, nada más separar esa parte de tu ingreso y dejarla ahí. Y el invertir es hacer que ese ingreso o sea, ese ahorro crezca y que vaya creciendo y que vaya para cumplir una meta financiera del futuro. Seguimos. Ok, en la parte de la rentabilidad financiera. ¿Qué es la rentabilidad financiera? La rentabilidad financiera es la relación porcentual que existe entre los beneficios que obtenemos sobre una inversión. O sea, es cuánto obtuvimos sobre la inversión que hicimos en... en en, en términos porcentuales. Entonces vamos a dar un pequeño ejemplo. ¿Okay? Si tenemos mil colones. Lo invertimos. Le ganamos 100 colones. Ahora tenemos 1100 colones. Tenemos una ganancia de 100 colones. Lo que representa un 10% de, eh, de ganancia. O sea, eso es la rentabilidad. Ese, ese porcentaje cuánto le ganamos a cada inversión. Así es como se, como se miden las, las inversiones por, por términos de porcentaje. Muy bien, Juan. Creo que, bueno, con este, este ejemplo, ahora que tenemos tan claro sobre rentabilidad vemos entonces cómo eh, de forma eh, de, con, con un lenguaje muy simple y un ejemplo también muy sencillo verdad esperamos que todas las personas que nos están viendo pues puedan lograr comprender qué es justamente la rentabilidad en una inversión existen rentabilidades diferenciadas verdad eh, van dependiendo justamente del tipo de inversión que la persona vaya a realizar pero entonces el tema de rentabilidad es fundamental verdad también debemos de entender y Juan yo aquí soy muy enfática ...que no existen uh -huh. rentabilidades de 26%, ¿verdad? Es correcto, ahí, ahí va muy, muy, muy... Es más, en este ejemplo, eh, así, con, con 10%, porque, digamos, estamos hablando de mil colones... ...mil colones, 100 colones, un 10%, ¿verdad? Suena súper fácil, ¿verdad? Pero conforme vamos aumentando el capital, obtener un 10% de rentabilidad sobre ese capital... Es más difícil, ¿ok? Es uh -huh. prácticamente a veces imposible y no es de la noche a la mañana. Por lo general, las rentabilidades se miden en años. Entonces, cuando le dan una tasa, es la tasa anual. Cuando le dicen a usted 20% mensual, preocúpese, o sea, o, o diga, mm, aquí hay algo está bastante difícil tener una rentabilidad de un 20% en un mes de ya un capital más, más amplio, ¿verdad? Estamos hablando, si usted pone mil, dos mil, tres mil dólares, un 20%, ya es, estamos hablando de dinero. Y el dinero a todos nos cuesta, entonces Exacto. hay que ir pensando sí. en eso. Sí, Juan, exacto, bueno, y eh, con este ejemplo, ¿verdad?, de un 10%, exacto, como nos dice nuestro compañero Juan, es importante tener en cuenta que esto es un ejemplo, y que para lograr una rentabilidad de un 10% anual, hay instrumentos que, que, que se logra, que es posible, anual, ¿verdad?, sin embargo, no es de la noche a la mañana, son, son, son rendimientos que, por lo general, tienen un interés compuesto, que entonces, bueno, ya, ya, ya esto es otro tema, ¿verdad?, el, el tema del interés compuesto, pero cuando nos sacan productos o tipos de inversiones que tienen rendimientos de un 24%, un 26% mensual, eso no existe, ¿verdad? Eso, eso definitivamente es... Este, mucho cuidado. Porque no debemos de saber demasiado tampoco de finanzas para entender que eh, numéricamente hablando, no, no es posible, ¿verdad? No, no, no es so sostenible eh, no ni es en, sostenible el tiempo, en el tiempo, ni, ¿verdad? Entonces... Hay que tener como esa malicia que tampoco es tan difícil de tener y preocuparnos mucho siempre cuando veamos ese tipo de eh, plataformas o ese tipo de nubes o ese tipo de cosas que tienen ese tipo de rendimientos. Porque si no, imagínate todos seríamos millonarios, ¿verdad? <risa> Sería muy fácil, ¿verdad? Sería muy, muy, muy sencillo. Desgraciadamente, pues en este tipo de situaciones no, no son como las pintan y hay que este, tener un poquito más de malicia y, y de aprender que con el dinero este no, cómo funciona esto del dinero y cómo funcionan las inversiones <coughs> hablando de esto pues en todos, todos, todos los productos de inversión, en todos, todos todo lo que sea invertir siempre va a haber un riesgo financiero y qué es un riesgo financiero es la probabilidad de que ocurra un evento en el cual perdamos nuestro capital invertido en mayor o menor medida pudiendo ser no obtener los resultados que esperábamos o llegando a perder por completo el capital. Esto es esencial. Cualquier asesor financiero te va a decir que cuando vas a invertir tu dinero, esto está ahí. Siempre va a estar ahí. Lo que se hace es mitigarlo o minimizarlo. Pero es una de todas las posibilidades que siempre va a estar ahí. Así es, Juan. Bueno, aquí eh, quisiera detenerme para entonces hacer la analogía y ver cómo entonces podemos relacionar todo lo que estamos conversando esta tarde con el juego del ajedrez, ¿verdad? Eh, sabemos cómo funciona el ajedrez, eh, posiblemente la, la mayoría de personas tengan un conocimiento eh, básico del ajedrez, tal vez no, ¿verdad? T tanto en finanzas, pero bueno, uh -huh. para eso estamos justamente, eh, para lograr un, un poquito de, de educación financiera. Y bueno. Con respecto al riesgo, Juan, cuando movemos justamente las piezas del ajedrez, debemos de ser muy estratégicos y saber que en ocasiones vamos a perder piezas, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál pieza vamos a perder? Eh, y si podemos perderla o no, podemos perderla. Y yo creo que ese sí, es un correcto. buen punto para poder medir justamente los riesgos a la hora de una inversión. Es decir, si yo ya tengo un capital creado, yo puedo poner ese capital a jugar con un riesgo ¿Alto, medio o bajo? Entonces, eso va a depender, ¿verdad? De cómo yo, como inversionista, vaya a querer gestionarlo. Es decir, Correcto. ¿verdad? Entonces, acá de nuevo con, con, con la temática del ajedrez, yo puedo perder un peón perfectamente. Y no pasa muchísimo porque tengo muchos otros peones. Entonces, bueno, yo pierdo el peón. Eh, si muevo ya eh, un, un, un alfil y pierdo un alfil, bueno, ya es una pérdida importante. Si pierdo una torre, es una pérdida importante. Pero bueno, entonces ahí hay que ir midiendo justamente y ser muy estratégicos, Juan, a la hora de movernos en el tablero del ajedrez y también a la hora de movernos en mercados financieros, ¿verdad? Hay que Correcto. ser, ¿verdad? Como tener en cuenta que pese a que siempre existe un riesgo, entonces, ¿cuál es el riesgo que queremos tomar? Queremos Correcto, poner, no ¿verdad? El, el capital totalmente... Eh, de nuevo, a, a jugar porque hay, hay inversiones que son así de juego o hay inversiones más conservadoras en donde ya nos vamos a asegurar, ¿verdad? De que va a estar seguro, de que no va a tener un riesgo tan alto y que entonces es posible que podamos continuar, ¿verdad? Ok, sí, correcto. correcto Es súper importante toda la analogía que hiciste. Muy posiblemente, digamos, uno sepa jugar a Jerez, pero... Si sabe que, la, que el contrincante es mejor que usted, pues muchas veces usted va a decir, prefiere no jugar. Es lo mismo que en las, en las finanzas, si sabemos de alguna, algún asunto que es muy riesgoso, preferiblemente no pones el dinero en eso, aunque haya una posibilidad de que eh, podamos ganar mucho dinero. Entonces, ahí entra mucho lo que es el perfil del inversionista, de cuánto desea usted arriesgar de su capital. Es muy variable, es personal, pero sí como asesor financiero, eh, una persona te va a decir, no pongas más del 5% de tu capital total o de tu patrimonio en productos riesgos. Uh -huh. Así es, Juan, bueno. Ya, ya sabemos, ¿verdad? Eh, más o menos el porcentaje, como, como ahora el compañero Juan, un 5% del capital total, total, ¿verdad? Es decir, del capital que sí podemos poner a jugar, por así decirlo, ¿verdad? Si ya uh -huh. tenemos, como bien lo hemos explicado del inicio, el primer paso es el del ahorro, luego ya creamos un capital y una vez que tenemos ese capital creado, el siguiente paso es invertir, ¿verdad? Y entonces acá hay muchos instrumentos de inversión, eh, el mercado es súper amplio, y ahí es donde debemos de tomar muy buenas decisiones, saber muy bien elegir y entonces saber qué riesgos estamos dispuestos o dispuestas a arriesgarnos, ¿verdad? O sea, a enfrentar o no, es decir, ¿quiero este riesgo o no? ¿Verdad? ¿Con qué, con qué riesgos podemos o no? Y sabiendo entonces, Juan, que en ocasiones, como bien usted no lo comentaba, eh, eh, a veces perdemos, ¿verdad? Y a veces perdemos todo el capital. Entonces, bueno, que eso no haya desbalancear nuestras finanzas. ¿Verdad? Porque Correcto. puede pasar, puede pasar que por arriesgarnos y porque vemos rentabilidades, como bien lo mencionábamos antes, muy altas, entonces hacemos una inversión de todo nuestro capital y como justamente este, al ser rentabilidad muy alta, pues va a tener riesgo mayor y desapareció. Entonces tenemos que empezar de cero. Entonces, bueno, hay que ser muy cuidadosos, hay que, por eso, justamente, eh, la educación, insistimos muchísimo en que el primer paso es la educación financiera, entender cómo funciona, eh, ir un paso más adelante, aunque los mercados, ¿verdad?, son súper cambiantes, y no hay una fórmula ya establecida tampoco, pero sí tener mucho conocimiento, ir creando esa conciencia, ¿verdad?, de... de, de de mercado, ir, ir, ir conociendo, ir educándose. ¿verdad? Yo soy muy insistente con el tema de la educación en todo sentido y, y para todo. Entonces, este bueno, yo creo que, que, que acá, Juan, tal vez nos podemos detener un momentito y quizás ir a un corte y ya casi regresamos, ¿le parece? Correcto. Vamos al corte. Ya nos vemos.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 comentándoles, ¿verdad?, sobre rentabilidad, este, re riesgos de inversiones eh, y, y cómo todo este tema, Juan, entonces nos puede ayudar en un futuro. ¿Qué claro. más nos puede comentar esta tarde usted aparte de, de, del riesgo financiero? Claro, seguimos adelante ya conociendo el riesgo financiero, entonces vamos a determinar en qué tipo de producto vamos a poner nuestro dinero. Está lo que es renta fija y renta variable. Entonces, ya conocimos de la rentabilidad. ¿Qué era la rentabilidad? El porcentaje el, el porcentaje o la medición de cuánta ganancia tenemos de nuestra inversión. Entonces, hay rentas que son fijas y hay unas que son variables. Se refiere a, los que, a lo que generan nuestros productos de financieros. La diferencia entre ambas tiene que ver con el riesgo eh, que, tiene, que, ya lo, que ya no analizamos. La renta fija es menos riesgosa pero más conservadora. Y la renta variable se arriesga más pe, pero es, este, y se pueden conseguir mejores rendimientos. O sea, usted arriesga más para tratar de conseguir mejores rendimientos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál quiere usted? Vamos a analizarlo. Ah, muy bien, Juan. Bueno, con este tema, ahora justamente de renta fija y renta variable, es importante ¿verdad? hacer la mención de que, Depende mucho del instrumento, ¿verdad? Hay unos que funcionan con renta fija, hay otros que funcionan con renta variable. Y entonces hay un poco, ¿verdad? Donde nosotros eh, el mensaje que queremos transmitir esta tarde es lograr un poco la comprensión de ambos, eh, de ambas formas, ¿verdad? De, de, de, de, ¿verdad? De, de ambas rentas, de la fija y la variable, y entonces cómo podemos tomar una decisión teniendo este conocimiento. Sí, ahí, ahí mencionas algo muy importante porque a veces uno en el mercado y bueno, en, en las plataformas de redes sociales todo oye personas, oye productos que mezclan las características de uno con las propiedades de la otra. La, las, las ventajas de la renta fija, que es de tener un producto que sa vos sabes desde el principio cuánto vas a tener de rentabilidad con... Eh, las ventajas de la renta variable, que son los rendimientos más altos. Entonces, por lo general, esas dos condiciones no se mezclan. Pueden mezclarse, pero son las menos condiciones. Son como, como que tendrían que pasar muchos, muchos aspectos para que usted pueda tener una saber que vas a tener un rendimiento fijo y por un monto muy elevado. Podría darse pero son los mínimos casos. Entonces, y cuando se da, por lo general uno lo cuestiona mucho porque usted dice, bueno, por cuánto tiempo va a estar esto así, ¿verdad? Entonces, eh, no, no caería dentro de renta fija porque la renta fija lo que dice es que te van a dar un, una rentabilidad ya que usted sepa cuál es, por el plazo de todo el instrumento. Entonces, aquí, ¿cuáles productos entran en renta fija? Lo que son las obligaciones o pagarets, los bonos de deuda, las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo. En las cuentas de ahorro, cuando uno ahorra, usted no sé si ha visto que al final del mes dice intereses un colón. ¿Por, ¿Por qué un colón? ¿Por qué un colón? Porque es muy seguro tener el dinero ahí. En, es de lo más seguro, está a, a la vista, usted lo puede sacar cuando quiera, por ende, le van a dar muy poquitos rendimientos. Entonces, pero ya usted sabe, hay una tabla ahí, en los bancos tienen una tabla de que si usted tiene un ahorro de X monto, X monto, entonces le van a dar un, un rendimiento, ya eso ya se sabe desde el principio. E igual, este, cuando usted... Eh, eh, adquiere un depósito plazo usted cuando firma el depósito plazo ya usted sabe cuáles son las condiciones cuánto va a ser el rendimiento y cuando termine el depósito plazo cuánto le van a estar entregando de rendimientos uh -huh. ok muy bien Juan entonces acá es importante verdad que tengamos en cuenta que la renta fija justamente es eso verdad no creo que no es muy difícil de comprender y de para analizar la información es cuando tenemos un instrumento de inversión al que ponemos a un plazo o al que tenemos a, estando a la vista con una renta fija, es decir, ya hay establecido cuánto eh, o, o los resultados que vamos a tener, ¿verdad? Ya, ya, ya tenemos eso establecido y esos parámetros no van a cambiar, aunque el mercado sí cambie, ¿verdad? Porque esto es mucho lo que las personas a veces nos cuesta eh, terminar de comprender, ¿verdad? Que aunque... El mercado cambie, el, el mercado bursátil, ¿verdad? Eh, suba uh -huh. o baje, ahora la renta fija, si ya está establecida, no es posible que cambie. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que a, para que a vos te garanticen un rendimiento, por lo general es un rendimiento pequeño. ¿Por qué? Porque aquí entonces el riesgo lo va a asumir la entidad que te está dando ese depósito plazo, la entidad que te está generando ese, ese bono de deuda, es la que está tomando el riesgo. Ellos saben que si pase lo que pase, a vos te tienen que pagar ese, ese rendimiento prometido. Por ende, ellos van a buscar pagar un rendimiento lo más bajo posible. Sería muy contradictorio que alguien tenga, no sé, que yo le diga a alguien, mira, préstame dinero y te voy a pagar un platal en muy poco tiempo. O sea, nadie haría eso. Yo, un, todo el mundo va a decir. Voy a, va a tratar de que de conseguir el dinero y va a tratar de devolver lo menos posible, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Pero en este, en este tipo de, de renta, mucha gente, entonces, ¿por qué lo, por qué se va por ese tipo de, de, de instrumentos? ¿Por qué? Porque son muy seguros y porque ya usted sabe cuánto va a tener. Entonces mucha gente dice, prefiero ganar poco, pero ganar siempre. Exacto. Exacto, ¿verdad? Que es lo que hablamos un poco sobre eh, inversiones conservadoras, ¿verdad? Que entran justamente acá en lo que es renta fija. Eh, al uno hacer una inversión conservadora quiere decir que prefiere bajos rendimientos, ¿verdad? Que eh, Pero seguros, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tienes asegurado este X monto, X porcentaje de eh, rendimiento y entonces así ya puede gestionar uno, dos, tres este, instrumentos diferentes bajo el modelo de renta fija. Nos gustaría también eh, que si nos están escuchando, que si tienen alguna consulta, que si quieren saber un poco más, que nos puedan escribir por redes sociales, ¿verdad? Eh, ya saben que Contamos con este espacio de educación financiera todas las semanas, todos los sábados. Entonces, es importante también conocer eh, si la información está siendo útil, si les está eh, ayudando, si quieren saber un poco más sobre algún instrumento específicamente o sobre algún tema específico. Y nosotros con muchísimo gusto, verdad desde la jugada financiera, eh, estamos pues con, con, con la mejor eh, apertura para poder, ¿verdad?, evacuar y, y dudas que tengan y demás. Uh -huh. Claro, aquí digamos un ejemplo es cuando una persona vende un, un vehículo, vende un vehículo que no sé vale tres millones de colones y esa persona dice no me voy a comprar el vehículo ahorita porque realmente ahorita no puede, no necesito el vehículo, voy a comprarlo a este enero. Entonces usted dice, ok, tengo octubre, noviembre, diciembre y enero, tres meses más o menos tres cuatro meses. Entonces dice pero no quiero tener el dinero no quiero tener el, el, el dinero ahí nada más en el banco sin ganarle de nada de, de interés entonces podría utilizar un depósito a plazo o un instrumento de renta fija donde ese dinero lo tiene seguro y le va a ganar un poquito ahí que, que lo bueno, ese dinero no es para perderlo no está, no, usted no quiere perderlo, se quiere comprar un vehículo a futuro, pero no en este momento, entonces con este tipo de producto a renta fija, le podría ganar algo más y, no, y saber que ese dinero está está este seguro, ahí también entra el, el el concepto de un, de un asesor financiero que te puede ayudar a, a decir, mira, qué productos hay en el mercado, qué productos te ofrecen, qué productos, este, las cualidades y, y las cosas que te pueden decir los promenores para asegurarte que tu inversión sea este, un éxito. Muy bien, Juan. Okay. Uh -huh. <risa> Vamos con lo que es. Renta variable ahí si alguno tiene alguna duda o consulta como hijo Némesis nos puede escribir y con gusto la estaremos atendiendo antes de entrar a renta variable. Renta variable. Eh, no se conoce la rentabilidad que va a generar la inversión. La rentabilidad puede ser muy alta o muy baja o incluso negativa dependiendo del, del, del momento. En estos, en estos casos este... Unos ejemplos son las acciones, los fondos de inversión y las criptomonedas. En estos momentos en el mercado ha pasado este, una noticia con los fondos de las pensiones, este, el retiro del ROP, donde mucha gente se vio este, con la sorpresa de que, su, de que su inversión estaba teniendo rendimientos negativos. Lo que pasa es que en este tipo de, de, de productos lo media mucho es el tiempo. Entonces, habrá momentos donde se le puede ganar mucho por las condiciones del mercado y otros momentos donde las condiciones del mercado no están tan favorables como es en este caso, donde se vean los rendimientos eh, negativos. Ese tipo de, de productos se ven a largo plazo. Muy bien, Juan. Justamente, ¿verdad? Este tipo... Eh, de instrumentos que se utilizan para renta variable es donde se van a tener, como usted bien lo menciona, más riesgos. Si bien vamos a tener un rendimiento mayor, pues vamos a estar expuestos y expuestas a tener más riesgo a la hora de la inversión. Eh, para mucho, ¿verdad? O, o bueno, la decisión de tomar un tipo de instrumento este, así es un poco como... Si tenemos ya el capital creado y estamos dispuestos y dispuestas, como lo mencionaba antes, eh, a movernos en el ajedrez y decir, bueno, voy a perder o bueno, voy a poner este, eh, esta pieza a jugar eh, esperando a ver cómo me va, pero sin saber qué va a pasar realmente, ¿verdad? Porque como puede que el mercado suba, puede que baje y entonces ahí vamos a tener... Este, este tipo justamente de, de pérdidas o ganancias, ¿verdad? Que pueden haber de cualquiera de las dos, o pérdidas, como usted lo mencionaba, ganancias, o más bien que perdamos el capital del todo. En este tema, por ejemplo, de criptomonedas, eh, a mí me llama muchísimo la atención el tema. Yo pues nunca lo recomiendo, en realidad, las criptomonedas, a mí en lo personal no me gustan. Tengo personas inversionistas que lo han utilizado y, y a algunas les ha ido bien, a algunas les ha ido mal, ¿verdad? Como todo. Uh -huh. Lo que pasa es que como al no estar, al no estar regulado ahora las criptomonedas, entonces eh, el mercado no lo para. Es decir, una noticia en, en Japón hace que criptomonedas empieza a subir de dos días, tres días ¿verdad? Y, y tenga un alza porque no hay nada que, que, que ponga un techo. ¿Cómo puede que...? Pase lo contrario, que una noticia entonces también se traiga las criptomonedas abajo, como ya pasó hace poco, muy recientemente, y tampoco hay nada que lo pueda frenar dentro de los mercados financieros porque no tiene supervisión ni, ni, ni está regulado de ninguna forma, ¿verdad? sino que está Correcto. ahí eh, totalmente, totalmente expuesto, ¿verdad? Y la bursatilidad de este tipo de eh, instrumentos es muchísima. Entonces, bueno, este tipo ¿verdad? Eh, de, de instrumentos o, o de formas de inversión también en ocasiones han ayudado a muchas personas, Juan, porque entonces entran justamente, por ejemplo, conozco ahora una persona que ingresó a criptomonedas cuando estaban muy bajas, eh, tuvo un pico, el, el pico más alto de las criptomonedas, que, que fue mucho, ahora, el, el, el, el dinero ahora que estaba ahí, entonces lo ven, vende las criptomonedas y logra recuperar una ganancia muy importante. Entonces, bueno. Se da también y es una forma, pero debemos tener siempre en cuenta que en este tipo de renta variable eh, estamos expuestos totalmente, ¿verdad? Y si bien podemos ganar, también podemos perder. Entonces, bueno, ir con esa eh, noción, ir con esa conciencia y saber que eh, estamos jugando y que es como, como apostar, ¿verdad? Básicamente. De nuevo, eh, hay formas de medición, hay formas verdad de, de ver, de, de intentar leer los mercados, porque de nuevo no hay un economista en el mundo que nos diga qué va a pasar en Correcto. tres, cuatro meses. Eh, no existe eso. Entonces, eh, tener los cuidados y saber que tenemos el capital, que para mí es también lo más importante, que tenemos el capital para poder hacerlo. ¿verdad? sin necesidad de poner en riesgo nuestras eh, finanzas al 100%, sin poner en riesgo tampoco eh, nuestro día a día, que en ocasiones pasa también, que porque vemos eh, algo muy interesante en el mercado, que creemos que, con, que por, por este medio vamos a lograr verdad, posicionarnos muy bien económicamente. Siempre tenemos que tener mucha malicia, Juan, y saber muy bien también eh, que... Hay muchísimas plataformas fantasmas en el mercado, que hay muchísimas, eh, ¿verdad?, que, que, que están mal y que tratan de confundir y que tratan de... Entonces, de nuevo, la educación es fundamental en este tipo también de renta variable y que tengamos, este, siempre, ojalá sea así, una persona asesora a nuestro lado, que podamos contar, ¿verdad?, con un, con un asesor financiero y entonces así evitar, ¿verdad? Eh, pues irnos por este tipo de instrumentos que a lo mejor lo que está haciendo más bien en vez de, de ayudarnos en nuestra economía va a ser todo lo contrario, ¿verdad? Claro, claro. Ahí vos dijiste unas cosas muy importantes que es, ok, con lo que hablamos al principio es, digamos, tenés un, un cierto capital en este tipo de renta variable, pues lo que puedes hacer es, es eh, diversificarlo, no ponerlo todo en un solo, en un solo tipo de producto una parte en renta fija y otra parte en renta variable. La parte que deseas conservar y que sabes que ese dinero no se puede perder, lo puedes tener en renta fija, le ganas poquito, pero sabes que ese dinero está seguro o está más seguro que si lo pusieras todo en un producto de inversión que es volátil que puede cambiar de la noche a la mañana en el tema de las criptomonedas como dijiste tal vez a vos no te gusta hay mucha gente que le encantan y que está deseosa de correr el riesgo y no hay nada malo es buenísimo el asunto es que sepa que el dinero que pone ahí a como le puede ganar mucho dinero también le puede perder el dinero. Entonces, que esté consciente del riesgo que está asumiendo de cuánto dinero desea poner en este tipo de productos de inversión y que sabe que si lo pierde, lo pierde. Entonces, y si lo gana, pues buenísimo, buenísimo. Qué dicha que lo ganó, pero también lo puede perder. Entonces, hay un, es, un, es una variable que está ahí. Y en este momento las criptomonedas eh, son muy volátiles. Eh, hay, hay ciertas personas que tienen mucho poder adquisitivo, tienen mucho dinero adentro, entonces un tweet de esa persona puede hacer que esto dé un, un giro increíble, increíble, increíble, increíble para arriba o para abajo. ¿Verdad? Es, hay una empresa ahí de automóviles que tenía que puso que eh, voy a recibir criptomonedas y criptomonedas se fue para arriba. Luego dijo, ya no recibo y criptomonedas se vino para abajo. Entonces son ese tipo de cosas que hay que ir viendo, que hay muchos factores en el mercado que pueden hacer que estos productos suban o bajen. Entonces, si uno va a actuar en estos mercados, tiene que saber en dónde está actuando, ¿verdad? Eso es como yo estoy aprendiendo a jugar ajedrez y me voy a meter con los ya los campeones, pues es muy posiblemente casi, casi de seguro 100%, 99.99% .99 de posibilidades de que voy a perder. Entonces, si entro en este tipo de, de productos, no es que vas a perder de fijo, pero sí hay muchas variables que te pueden eh, hacer que suban o que bajen. Así es, eh, Juan, totalmente. Y ahora que lo menciona, ¿verdad? Con el tema del ajedrez, el mismo ajedrez, ¿verdad? Tiene ya jugadas con nombres. Entonces, bueno, hay nombres de jugadas eh, y si hago eh, el nombre de tal o X, ¿verdad? Eh, movimiento o jugada, entonces logro con tres o cuatro movimientos hacer que la persona que tenga enfrente pierda. ¿Verdad? Mi contrincante okay. puede perder con tres o cuatro movimientos. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta eso, porque justamente así también son los mercados financieros. En ocasiones con tres, cuatro movimientos lo perdimos todo. Es decir, tres, es cuatro correcto. movimientos del mercado lo perdimos todo. Entonces, y también, ¿verdad? Hay nombres de eh, fondos de inversión, por ejemplo, hay nombres de que es importante conocer, por eso insisto con el tema de la educación, ¿verdad? Es importante que sepamos en qué estamos invirtiendo, cómo lo no estamos invirtiendo, por qué lo estamos invirtiendo y qué tan riesgoso es verdad Correcto. Aquí vos dijiste una cosa muy importante. Tal vez con tres jugadas ganaste en el ajedrez, pero no necesariamente siempre que hagas esas tres jugadas vas a ganar. Puede que sea que el contrincante no la sepa y le ganas, pero el otro contrincante sí la sabe y contrarresta y no le ganas. Es lo mismo en esto. Que una cosa haya funcionado una vez, no quiere decir que vaya funcionando todas las veces. Totalmente, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que cuando es de renta variable, estamos expuestos totalmente justamente al mercado que es cambiante y que entonces eh, bajo esa eh, volatilidad de mercado, ¿verdad? Los mercados bursátiles siempre serán así, siempre serán manejados con esa volatilidad y entonces, bueno, puede que hoy sea una cosa y mañana sea otra, ¿verdad? Eh, recordemos que estamos en este momento en épocas muy complejas de mercados financieros. En el sentido de que tenemos una guerra, estamos, ¿verdad? Y han habido varios conflictos a nivel mundial, han habido varios eventos, más que conflictos, eventos a nivel mundial, que hacen que el mercado eh, eh, causa mucha expectativa. Ahora veníamos con tiempos donde estaba todo un poco más tranquilo, los eventos no eran como los eventos que han ocurrido en los últimos dos, tres años, eh, y entonces era, se podía leer un poco más... ¿Verdad? Eh, se podía hacer una lectura o los economistas podían hacer una lectura del mercado y eh, llevar una línea, ¿verdad? Un, un, un poco más, correcto. ¿verdad? Como, como, como más lineal. Eh, ahorita, sí. pues no es así, estamos ante otra realidad y por ahí un poco el tema del cuidado que debemos de tener de los retos que vienen en mercados financieros este, y cómo, ¿verdad? Va, va a tener muchos factores, eh, que cambian, ¿verdad?, y, y muchas variables ahí dentro de ¿verdad? De todo el contexto mundial que puede que eh, haga que entonces, ¿verdad?, ya, ya, ya hay ahí eh, conversaciones de que posibles, eh, ¿verdad?, de, de que ya están entrando más países, el conflicto bélico que estamos teniendo en este momento y demás, y, y, y un solo hecho, Hace que cambie de una vez, como usted bien lo, lo, lo menciona. Entonces no sabemos en realidad qué va a pasar de aquí a mañana, incluso, ¿verdad? Es que en mercados financieros eh, son horas, son noticias, es un tweet como usted bien lo mencionaba, ¿verdad? Es correcto. Es un tuit de una, de una persona, es, es un tweet de una persona, listo, ya eso hizo que eh, inmediatamente el mercado diera un giro. Correcto. Entonces por ahí, ¿verdad? Eh, el tema de renta variable que estamos ¿verdad? expuestos, que si bien es donde más se tiende a ganar, es el instrumento sí o sí que más mejor resultados vamos a tener. Por ejemplo, con las acciones, como usted bien mencionaba, eh, hay personas que gracias a las acciones han logrado, ¿verdad?, lograr capitales muy importantes. Eh, es todo un tema también en qué acciones invertir, en qué acciones no invertir, cuándo vender, cuándo comprar, ¿verdad?, y hacer lectura un poco de mercados financieros, que es bien complejo y que además, por más estudios que tengamos, por más que estemos este, inmersos en mercados financieros, no se sabe, ¿verdad? No se sabe Exacto. realmente a ciencia cierta eh, en dónde vamos a estar en una semana. Correcto, correcto. Si gustas, eh, vamos a un, a un corte y luego seguimos con el tema, que está muy interesante.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 eh, todo lo que hemos visto la tarde de hoy, una pregunta que siempre nos hacen nuestros inversionistas y que sé que la ha escuchado muchísimo y que me gustaría que nos comente hoy. ¿Qué elegir? ¿Cuál elegir? Entre renta fija y renta variable. ¿Cuál elegir? Bueno, como hemos hablado un poco de las cualidades y ventajas y desventajas de, de ambos productos, aquí lo que vamos a dar un unas unas pequeñas recomendaciones, porque... Eh, Vamos a ver, eh, lo bonito de esto de las inversiones es que son personales y cada uno le gusta más unas que otras. Unas que otras. Aquí el, la primera recomendación es conocer su perfil de inversionista. Vos dijiste algo muy importante, ahora y muy, muy interesante. Eh, a mí no me gustan las criptomonedas y estás en todo tu... Tu derecho, no te gusta el producto, no te sientes identificado en el producto, pensás que el producto no, no, no te va a cumplir y no te va a resolver tus expectativas, pues perfecto, buenísimo. Es un, un súper ejemplo, un súper ejemplo, habrán personas que están súper casadas, súper identificadas con este tipo de movimiento, con este tipo de producto de inversión, y, y, y lo, lo utiliza y le ha, le ha dado resultados. Buenísimo, pero lo importante aquí es Conocer el perfil de inversionista, decir, con esto me siento cómodo. Que eso es lo importante de una inversión. No se trata de hacer una inversión y luego de estar ahí persinándose y pidiéndole, ah, bajando todos los santos y diciendo que hoy pues, ojalá que no pase eso. No, lo importante es hacer una inversión que usted sienta que hizo lo correcto. Que usted diga, ¿qué dicha? La hice, estoy, con, estoy contento, puedo dormir tranquilo. Y durante el tiempo que dure esta inversión, sé que eh, no van a estar comprometidas mis finanzas. Así es, Juan. Este tema verdad, de perfil de inversionista es súper importante porque, como usted bien lo menciona, tenemos diferentes perfiles, ¿verdad? Entonces, este, es, es complejo. A mí no me gustan las criptomonedas como, como lo mencioné anteriormente, pero tengo amigos que sí y que es el método que utilizan y que están súper casados con criptomonedas, ¿verdad? Y que les ha ido bien, algunos que les ha ido mal, pero entonces vemos cómo es una decisión muy personal y eh, nos vamos moviendo ¿verdad? bajo ese entendido de que es una decisión súper personal, como usted bien lo menciona, y somos nosotros y nosotras mismas quienes debemos de estar eh, conscientes, de qué queremos y cómo lo queremos, ¿verdad? Si queremos tener un perfil más conservador, si queremos tener un perfil eh, más riesgoso, y entonces bajo eso, eh, movernos en los mercados. A mí me gusta más el tema de acciones, me gusta más el, ¿verdad? el tema de este, renta fija, porque es un poco más conservadora y demás, y tengo amigos que más bien dicen que no, porque es, es muy lento, es una forma verdad, más, más lenta de ir ganando, ¿verdad?, y de ir cre creando capital. Entonces, bueno, es todo un tema, ¿verdad?, como bien lo mencionamos, y lo importante acá es que cada persona sienta la seguridad y esté tranquilo, tranquila, esté cómodo y cómoda, además de la decisión que está tomando. Como Correcto. usted bien lo menciona, que si sabe que está ante un instrumento de alto riesgo, bueno, va, sabe a lo que va, está seguro de lo que va, y no importa. ¿Por qué? Porque si pierde, no va a desbalancear su economía. Está totalmente eh, con, con el conocimiento completo y, y absoluto de, de qué forma está eh, poniendo sus inversiones a trabajar o su capital a trabajar por medio de las inversiones. Entonces sí, ¿verdad? Es importante que... Eh, sepamos muy bien en dónde estamos, sepamos muy bien qué tipo de instrumento estamos eh, tomando, porque si no, pues este tema de que, de que, como bien lo menciona Juan, ¿verdad?, de que estemos todos los días pensando en que no sé qué va a pasar con el dinero, en que sí, sí, en que si sí, no, primero creo que por salud mental, ¿verdad?, no, no está no, bien, bien jamás. Sí. No, para que, nada. Que, que, que estemos todas las noches pensando, mira, irá funcionando, irá funcionando, no, no, tenemos que primero asegurarnos y eh, tener mucha conciencia de lo que estamos haciendo y decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto, sabiendo, conociendo los riesgos de antemano y asumiéndolos es decir, no importa, si pierdo el capital que estoy poniendo, lo pierdo, no pasa nada, ¿verdad? Lo puedo perder, que eso es importante también y como lo mencionaba también, haciéndole ejemplo, uh -huh. con el ajedrez, perder un pion, puedo poner, más bien ponerlo para perderlo y de esa forma correcto. tener otro movimiento después y ganarle al contrincante, que eso pasa muchísimo en el juego, ¿verdad? Del ajedrez, que uno a veces más bien por estrategia pone una pieza con el objetivo de que el, el, el, el, la, la persona que está al frente eh, pues se la coma, ¿verdad? Y entonces esa, pie esa pieza se pierde, pero tengo una estrategia detrás para entonces ganarle, correcto, que es también un, un, una forma, ¿verdad? O un método. Correcto, vamos con el segundo, la segunda recomendación. Hay una ley, una realmente es como una ley, una, un asunto de finanzas que cualquier asesor conoce. Cualquier persona que haya, haya estudiado finanzas es lo primero que le dicen. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si ponemos el riesgo más alto y la pegamos, vamos a ganar más. Ejemplo. Si agarro mi, mi aguinaldo, voy y lo juego en una partida de un casino una vez, el riesgo que lo pierda es altísimo, pero si lo gano, es, alt, es, es un montón de dinero. Pero ¿con qué? Con un riesgo altísimo. Entonces, siempre hay que saber eso. Esta, esto es una regla. Esto muy, muy, muy pocas veces, muy, muy pocas veces. Y por un tiempo muy, muy reducido, tal vez usted va a poder hacer algo que tenga muy, muy... No, es que no, es que no, no, no, no considero que, que se pueda hacer realmente. Yo considero que las posibilidades serían como decir una grieta en el sistema en el cual haya una rentabilidad muy alta con un riesgo muy reducido. No, yo, yo considero, bueno, si alguno de ustedes sabe cuál es... Escríbelo y dígame para, para para ver, para analizarlo, porque realmente esto en finanzas es, está ya como entre mayor riesgo, mayor rentabilidad. Ajá, y aquí el tema es que estamos hablando de números, entonces, ¿verdad? No, no estamos en un tema en donde hay otros temas que, que, que puede que sí, que puede que no, ¿verdad? Aquí son números y dos más dos siempre va a ser cuatro, Juan. Entonces Perfecto. no es como que podamos ponernos a inventar, verdad, números o reglas o cálculos matemáticos que nos vayan a dar distinto, es decir, no, eso no es posible en, en finanzas porque estamos ante números y con la ventaja y la desventaja, verdad, de que tienen los números, vamos a tener siempre resultados listos, dos más dos son cuatro puntos, no hay más, o sea, entonces a qué voy con esto? Que como usted bien lo menciona, entre más riesgo va a ser, eh, entre más rentabilidad vamos a tener mayor riesgo, ¿verdad? Entonces es así, no, no hay de otra. Qué bien que si ganamos, vamos a ganar muchísimo más, pero también teniendo en cuenta que estamos asumiendo un mayor riesgo, ¿verdad? En, en, en la inversión, pero es parte de lo que venimos hablando, es parte de entender entonces eh, en cuál de los dos ¿verdad? instrumentos eh, invertir o por cuál irnos. Y algo que usted mencionaba era la parte de diversificación, que esto es importante también que nos quede claro. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, podemos poner cierta cantidad o cierto monto de eh, nuestro capital en un instrumento de alto riesgo, en un instrumento de mediano riesgo y en un instrumento ya de este, pues más conservador. Y así diversificamos y no uh -huh. estamos, ¿verdad? Vamos a dormir más tranquilos, como usted decía. Es decir, no importa que si este se pierde bueno tenemos esta inversión más conservadora tenemos esta inversión con un grado eh, medio de riesgo y es un poco también cómo se mueven eh, las personas eh, incluso Juan lo, los grandes inversionistas a nivel mundial aún hoy día manejan esa diversificación verdad sí, correcto correcto siempre ahí esa esa la teníamos de cuarta de cuarta recomendación y sí es es una parte que usted siempre tiene que saber ...que no puede tener todo el dinero en una sola cosa... <coughs> ...hemos visto en Costa Rica... ...no yéndonos a mercados largos... ...ni, ni, ni muy allá... ...en Costa Rica hemos visto dos bancos... Eh, ...del Estado... Eh, ...desaparecer... ...que aunque bien o mal... ...hay un, un, un respaldo del Estado... ...pero en el momento que una persona... vio que, su, ...que el dinero que tenía en ese banco... ...del Estado, que era lo más seguro... ...que había en este mundo que todos pensamos eso, se fue, hubo un momento de, que, de, de, de insatisfacción, de, de, de, de pensar, ¿y ahora qué? ¿Y qué pasó con mi dinero? Sé que el Estado se va a hacer cargo, ¿cuándo? Yo lo ocupo ya, ¿verdad? Entonces, si usted tiene todo su dinero en una sola parte, sepa que siempre va a haber esa, esa, esa, ese factor de riesgo que esa inversión puede puede desaparecer, ¿verdad?, de la noche a la mañana. Entonces, póngase a pensar, ¿qué pasa si su inversión desaparece? ¿Qué pasa con mis finanzas? Entonces, si yo tengo un, un instrumento de renta fija o de renta variable y, y no sale como yo quisiera, ¿qué pasa? verdad? Entonces, son cosas que a veces con la ilusión y con el, el deseo de ganar mucho, mucho dinero y la forma que nos vendieron el producto... Puede que esta parte no la, no la veamos, pero un buen asesor financiero siempre te va a decir, ok, ya tenés este producto, ya tenés este producto, ahora busquemos otro producto para conseguir diferentes tipos de metas financieras. Así es, Juan. Y bueno, nos vamos entonces a el a la tercera recomendación, ¿verdad? Que tenemos ahí, que es la fórmula del interés simple. Eh, okay. Que nos dice que, bueno, ajá, adelante. Ajá, que esta yo siempre la pongo porque vamos a ver, en el mercado y en redes sociales y en TikTok y en todo esto, siempre uno ve eh, unas que dicen, las hágase millonario en tres, en tres etapas, o sea su propio jefe, o la famosísima, te tengo un negocio. <risas> ok, sepa que la fórmula del interés simple es capital por rendimiento por tiempo. Esas tres variables. Siempre van a estar en cualquier inversión. El capital, el dinero que ponemos en la inversión, el rendimiento, cuánto vamos a ganar sobre ese capital y el tiempo. El tiempo, esto es una, una, una parte muy importante y a todos mis clientes que he podido asesorar, les digo, siempre hay que pensar en el tiempo. Nada es de la noche a la mañana. Todo, siempre, en todo, todo, todo, todo, hay que dedicarle este tiempo, hay que dedicarle este esfuerzo y hay que estar viendo de qué se trata. Si fuera tan sencillo, todos, todos, todos tendríamos miles de miles de miles de dinero, pero no es tan sencillo. Si nosotros entendemos estas variables que en todas las, en todos los instrumentos financieros están, vamos a decir, cuando nos digan algo, vamos a decir, ah, aquí hay algo, aquí hay algo raro, entonces las vamos a agarrar, como dicen, en el aire. Así es, ¿verdad? Y importantísimo el, el tema del tiempo, ¿verdad? Porque a veces creemos que eh, tomando o, o siendo parte de ciertos nubes o de ciertos productos que, como usted dice, hay muchísimos en el mercado y tenemos que tener mucho cuidado que nos dicen eh, en seis meses va a tener. ¿verdad? Mentira, eso ¿verdad? es. es, es Sabemos y, y ya de nuevo estamos ante números, entonces es imposible, es imposible y no tenemos, Juan, tampoco que, que tener un conocimiento muy, muy grande sobre economía para entender que eh, no es eh, sostenible, ¿verdad? Que no existe tal tipo de instrumentos que nos dé, no sé, un 26%, porque lo he visto 26% mensual, un rendimiento Perfecto. de un 26% mensual. ¿Verdad? ¿Usted ¿O qué piensa? Si yo llego y le digo, mira, Juan, tengo este, el producto del año eh, <risa> le ofrezco un producto con un rendimiento de 26% mensual ya inmediatamente a uno se le activan todas las alarmas y uno dice no mira estamos ante ante un fraude ahora estamos ante una de las tantas estafas que han existido, que seguirán existiendo, porque esto cada vez se va a hacer más común, porque desgraciadamente también eh, hay personas eh, con esa malicia, personas que además hacen un super marketing, porque si algo hay que reconocerles sí. a estas plataformas es la capacidad de eh, marketing que tienen. Es, es una capacidad de ir, de incluso, y, y aquí eh, hago el. el la, la nota esta que es neuromarketing lo que utilizan, ¿verdad? Porque se va directamente a la necesidad que tiene la persona. Entonces, eh, es un neuromarketing increíble. Yo los he visto y lo sigo incluso. Eh, le comento, Juan, porque me parece muy interesante la forma en que lo hacen, ¿verdad? Y cómo así logran eh, estafar a muchísimas personas. Por ejemplo, no, no, no muy lejos, la plataforma esta de Piedra Verde. Que fue una plataforma que se llevó a muchísimas personas y que encima desbalanceó economías eh, personales y familiares porque supe, me llegaron ¿verdad? a comentar y me llegaron y yo a muchos de mis clientes también que asesoré y les decía, no, mira, estás ante una estafa. Y me decían, no, es que el, el rendimiento ahí, si no me equivoco, era un 24% mensual. Eh... Me decían, no, pero es que está bien. Y yo, bueno, es, es una estafa. Si usted quiere, asuma el riesgo, pero sepa que está ante una estafa. Y vi personas que, lamentablemente, y, y digo porque es muy lamentable, sacar préstamos, ¿verdad? Eh, personales o familiares para hacer una inversión en este tipo de plataformas, que, como bien sabemos, son plataformas fantasmas que en dos, tres, cuatro, seis meses, por lo general no duran más de dos años, es el tiempo eh, estimado más o menos de, de duración de una plataforma de este tipo, dos años, simplemente desaparecen y listo, okay. ¿verdad? Por eso el tema de plataformas fantasmas y el cuidado entonces que hay que tener con lo que eh, hablamos de recomendación de capital, rendimiento y el tiempo, ¿verdad? Sí, ya, ya para terminar. La quinta recomendación es investiga y estudia. Como vos hablaste de este producto, así hay miles y van a haber miles. Entonces no todo, no todo lo que brilla es oro, no todas las fórmulas eh, que vienen mágicas sirven, servirán por un tiempo. Pero a costa de quién? Por lo general este en algunos en algunas funciona que para que gane uno tiene que perder el otro y este también este. Una de las cosas que tienes que vos estudiar es ok. Esta persona se dedica a las finanzas, tiene un currículum en finanzas, tiene atestados en finanzas, está trabajando en una, una empresa que está regulada. No, es una persona que nunca se ha dedicado a finanzas. ¿Por qué me viene a, a, a decir que me tiene un negocio? ¿Por qué me viene a decir que hipoteque mi casa para que meta el dinero en esto? ¿Esta persona es asesor financiera? No. Bueno, ahí vas contestándote esto, ¿verdad? Luego. Hay miles de formas de que la gente se ha hecho millonaria. Hay personas que se han hecho millonarias vendiendo escobas. Hay personas que se han hecho millonarias vendiendo de puerta en puerta. No necesariamente porque esa persona lo haga, yo lo voy a hacer y me va a funcionar a mí. Hay personas que, por decirlo así, eh, son eh, futbolistas muy buenos, reconocidos, buenísimos y son millonarios. Pero por ese futbolista que es bueno, reconocido, millonario, ¿cuántos futbolistas hay que están intentándolo? Miles, miles de todos los equipos, ¿verdad? Hay personas que, que se dedicaron una vida a hacer al fútbol y nunca trascendieron más que en el equipo del barrio. Y no importa. El punto es, es investiga y sepa qué, en qué está poniendo su dinero. Luego, una cosa muy importante es que los productos de inversión no tienen sentimientos. Uno no se casa con ellos. Un buen asesor financiero te va a decir, mira, esta es la gama de productos que hay. Este es el montón de cosas donde puedes poner tu dinero, cuál te gusta más, cuál no es como, como decimos un equipo fútbol de que yo lo defiendo y lo amo y me caso con él en las buenas y las malas, no, en los productos de inversión no, en los productos de inversión es, es, es como decir lo uso a mi favor y cuando ya no me sirva me voy por otro o cuando hay uno mejor me voy para donde ese, así funcionan los los, los los eh, los productos de inversión no tienen sentimientos, tienen rendimientos, son diferentes. Entonces, te, lo que decías vos, te meten en neuromarketing, en la cabeza te meten sentimientos en los productos de inversión que no los tienen, porque cuando pierdas no va a llegar a decirte, ay pobrecito, perdió, bueno, voy a darte un premio. No, ya perdiste, perdiste. Entonces hay que investigar y estudiar dónde pones tu dinero, que tanto te ha costado. Así es, ¿verdad? Totalmente. Y este tema de que no tienen sentimientos y tienen rendimiento, ¿verdad? Que es súper importante el tema, eh, entender, terminar de comprender de que así es, ¿verdad? Y entonces el estudio que tenemos que hacer y la investigación eh, debe ser siempre, ¿verdad? Y es una de las cosas que yo igual siempre digo cuando estoy con asesoramientos financieros. Y les digo, no se queden solo con lo que yo les estoy diciendo. Vayan y estudien, vayan y investiguen, vayan y pregunten, consulten, eh, verdad vean ejemplos, vean personas. Vean, ¿Por qué? Porque Juan, no, no, no es posible que eh, existan tantas estafas actualmente. Y que se aprovechen tanto, ¿verdad? Eh, muchas personas del de trabajo y de, del esfuerzo de otras personas. Entonces, bueno, ¿verdad? Ojalá que les haya servido, les haya sido útil la información que les hemos brindado esta tarde. Eh, especialmente, ¿verdad? Que hayan comprendido el tema de renta fija, renta variable, que es el tema que queríamos conversar hoy, ¿verdad? La diferencia que existe entre ambas. Eh, cómo no son complementarias, cómo no es posible tener, eh, ¿verdad? Como bien lo mencionaba, como no es posible tener resultados de renta fija al tener renta variable o viceversa. Cada una tiene sus características muy propias, muy definidas, además. y difícilmente eh, un producto con rendimientos muy altos nos va entonces a tener riesgos muy bajos, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo siempre en cuenta y es importante analizarlo siempre antes de asumir eh, el riesgo, ¿verdad? Antes de asumir un tipo de producto eh, así, que hay muchísimos de nuevo en los mercados. Entonces, bueno, esperamos que les haya sido útil. Eh, seguimos acá, ¿verdad? Desde la jugada financiera todos los sábados eh, esperamos que si tienen comentarios nos puedan eh, sugerir incluso temas por medio de las redes sociales de nuevo y que tengan una muy linda tarde Juan. Bueno, de mi parte un placer, el tema me, me apasiona espero que les haya gustado y que todo lo que pueden aprender eh, sea para, para beneficio personal y cualquier cosa estamos a la orden. Saludos Nos vemos en el próximo episodio Chao, chao